Hola, soy el doctor Brock Niemek. Hoy os voy a hablar un poco sobre la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías, o periodontitis, es la enfermedad de mayor prevalencia y a la vez, la que menos se diagnostica en pequeños animales hoy en día. De hecho, con tan solo un año de edad, se ha demostrado que el 90% de los perros tienen algún grado de enfermedad en las encías. Eso es impactante.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 Cuando se trata de diagnosticar la enfermedad periodontal es todo un reto, especialmente en un paciente despierto o consciente. Los estudios han demostrado que no es posible diagnosticar adecuadamente las primeras fases de la enfermedad periodontal en un paciente despierto. Y eso se debe a varias razones. En primer lugar, el nivel de sarro en los dientes no se correlaciona con precisión con el nivel de enfermedad de las encías en absoluto. Lo que nos han enseñado a hacer durante años es levantar el labio y buscar el sarro. Y el problema es que cuando se hace eso, se pasa por alto la cantidad de inflamación que puedan tener estos pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, el nivel de sarro no debe utilizarse para determinar si es necesaria una limpieza periodontal. Lo que se debe hacer es observar el nivel de inflamación gingival. Pero el problema es que el primer signo de inflamación gingival no es el enrojecimiento de las encías, sino el sangrado al explorarse o cepillarse. Si alguna vez usaste hilo dental y escupiste sangre en el lavabo, tienes gingivitis. Nunca verás eso en un paciente despierto. Así que cuando hablamos del hecho de que el examen oral despierto es insuficiente para diagnosticar la enfermedad periodontal, sobre todo en las primeras etapas, Necesitamos preguntarnos, ¿hay alguna otra opción que no sea la anestesia? Porque obviamente, nuestros clientes no quieren anestesiar a sus mascotas. Así que tenemos que considerar otras tecnologías. Afortunadamente, hay una tecnología que existe y que se está incorporando en los últimos años a la medicina veterinaria.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 lo que ocurre es que cuando entran en una zona que no tiene oxígeno, como debajo de las encías o especialmente en las bolsas periodontales, las bacterias aeróbicas no pueden vivir sin oxígeno, mientras que las bacterias anaeróbicas sí pueden hacerlo y pueden proliferar. Cuando se permite que las bacterias anaeróbicas lo hagan, crean inflamación, inicialmente llamada gingivitis, que con el tiempo se convierte en periodontitis y de nuevo en pérdida ósea. Cuanto más profunda sea la bolsa, más bacterias y más subproductos creados por esas bacterias habrá. Uno de los productos son los tioles. Los tioles solo son producidos por estas bacterias patógenas periodontales. Orastrep analiza los niveles de tioles y, cuantos más tioles haya en el líquido crevicular gingival o en el líquido de las encías, mayor será el grado de infección e inflamación. Así que...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 vas a diagnosticar las primeras etapas de la enfermedad de las encías. Yo le digo a la gente todo el tiempo, si sale push si los dientes están sueltos, no es necesario utilizar un hora STREP. Lamentablemente, eso ayudaría a convencer a su cliente. Donde realmente nos enfocamos es en los casos leves a moderados que simplemente no se pueden diagnosticar de otra manera en un examen oral despierto. Os contaré una historia que muestra el valor de usar ORA STREP. Yo solía revisar a un perro que venía a verme. Los clientes le cepillaban los dientes todos los días y se le practicaba un trabajo dental sin anestesia. Así que... Cuando OraStrep fue lanzado por primera vez, había representantes en nuestra zona y hacían consultas gratuitas con OraStrep. Una vez que entraban en consulta, invitaron a muchos clientes para una prueba gratuita de OraStrep y comentaron, hey, este perro tiene este nivel de enfermedad. Entonces el perro entró y el cliente, que era higienista dental, tenía a su mascota bien educada y con los dientes realmente limpios. Todos los días se los cepillaban y le hacían trabajo dental sin anestesia. Pero cuando le hicieron un OraStrep al perro, el resultado arrojó el número más alto que en ese momento era un 4. Un 4 era terrible. Y los clientes dijeron, no me lo creo, esto es un truco de marketing. Así que hicieron otro y dijeron, es un 4, su perro está enfermo. Los clientes dijeron, pero mire, la boca de mi perro se ve bien. Sí, pero le digo que hay una enfermedad. Así que no le creyeron al veterinario y vinieron a verme a mí. Soy un especialista. Hice un Nora Strep y sí, es un 4. Tiene que haber algo ahí que está causando una infección grave. Afortunadamente... Lo que hacemos en nuestra práctica es la odontología ambulatoria, por lo que dormimos al paciente, hicimos la evaluación y tomamos la radiografía mientras el cliente estaba presente. Entonces les muestro lo que está pasando. Es realmente útil, especialmente cuando la boca no se ve tan mal. Así que anestesiamos a la mascota y e hicimos la evaluación. Ambos caninos superiores tenían fístulas oronasales, los dientes de atrás eran móviles, nivel 3, con pus saliendo de ellos. El área que pudimos limpiar y a la que se alcanzaba se veía bien, pero el interior era un agujero muy profundo. Este perro estaba horriblemente infectado, extrajimos 25 dientes, prácticamente más de la mitad de la boca. No habríamos podido hacer nada por ese paciente si no hubiera sido por hora strep. Bien, señorita Anderson, vamos a revisar los dientes de Estela. Así que echemos un vistazo, en general se ven bastante bien, tienen un poco de sarro ahí atrás, pero hagámosle una prueba de diagnóstico periodontal.